estaba llegando a la casa y cuando iba a abrir la puerta ahí mismo llegó un prófugo y lo saludó y le dio una vez le dio la puñalada. Y él llamó a la mamá y la mamá traje a la pista ahí. Supuestamente, supuestamente se sin hacerle nada a ella. ¿Pero por qué fue eso entonces entre ellos? Por nada, de que fue por nada, de que. Ellos no tienen alguna rencilla personal antes. De no, di que nunca nada, dijo la madre. ¿Cómo se llama quien hirió a él? Sandy. ¿Es de allá mismo, de los jardines también? Sí, de ahí mismo. Eh. Este impuesto hace eso y de garitarse. ¿sí? ¿Verdad? ¿Eso y fue en los jardines entonces? En los jardines. Llega ahí otra vez barrio, como si no ha pasado nada. Pero, entonces qué piden ustedes de las autoridades? Justicia, hermana nada, justicia y ya. ¿A qué se dedica Andy? Él trabaja con Chero, él trabaja construcción. En Los Cacaos también trabaja él. Él no tiene ningún tipo de problema con nadie no. ni con la justicia. Con nadie, con nadie. ¿De manera ustedes quieren que se apreste, que se ha detenido? Le hizo, sí, que se ha detenido, que se presente, que dé la cara, sí. Porque no, él no es un animal ni es un perro tampoco, güey. ¿Cuántas puñaladas fue que le dio? Una, pero le, no sé qué fue lo que le... Sí, yo creo que fue el, el, el hígado que fue. ¿Está delicado entonces? Y está muy delicado, güey, que dé la cara, sí.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 De manera que ustedes quieren que sea, que sea detenido, que le hizo Sí, que sea detenido, que se presente, que dé la cara, sí. Porque no, él no es un animal ni es un perro tampoco, güey. ¿Cuántas puñaladas fue que le dio? Una. Pero le, no sé qué fue lo que le... le peligró. Sí, yo creo que fue el, el, el hígado creo que fue. Está delicado entonces. Y está muy delicado, güey. Que dé la cara, sí.